Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una, una explicación de cómo utilizar iMovie desde el iPad. Eh, Lo veis, el icono que está aquí en el centro de la pantalla uh, es eh, moradito, con una estrella y una cámara de televisión. Pues para empezar pinchamos en, tocamos ese icono, se nos abre esta, esta pantalla que nos da tres opciones en la parte superior, vídeo, proyectos y cine en vídeo vamos a ver todos los archivos de vídeo que tenemos nosotros en el ipad por si quisiéramos utilizarlos para para visionarlos en proyectos los proyectos que nosotros creamos un proyecto es una película que no está terminada y en cine pues lo contrario una película que sí está terminada bueno pues vamos a proyectos y le vamos a dar la opción de crear un proyecto nuevo en este tutorial vamos a ver cómo crear un tráiler. Un tráiler es un vídeo que ya viene predeterminado. Eh, tocamos en tráiler y aquí vemos todas las opciones que nos da la aplicación. En cada una nos dice cuánto dura y en algunas de ellas nos dice cuántos intérpretes aparecen en el tráiler. Bueno, pues seleccionamos uno cualquiera. Le podemos dar al botón del centro play para visualizarlo. Y aquí veríamos la... Eh, cómo queda el tráiler para que veamos si es lo que queremos o no queremos hacer. Bueno, bueno pues elegiríamos la opción crear y nos aparecería esta, esta pantalla a la derecha para introducir los datos del tráiler que vamos a, a crear. Eh, podéis inventar los nombres o podéis poner los reales, lo que queráis. Aquí elegiríamos el, el diseño de la entradilla del tráiler. Y después eh, daríamos a la parte superior en la opción guión gráfico, que es lo que nos va a llevar directamente al, al storyboard del, del proyecto, del tráiler. Aquí en la, a la izquierda tenemos la opción todo, para ver todos los vídeos que tenemos grabados en nuestro, en nuestro iPad, que son los que vamos a utilizar para hacer este trailer. entonces Y a la derecha tenemos eh, los distintos planos que nos, que nos eh, requiere este tráiler que hemos elegido. Está todo muy cerrado. En este caso tenemos paisajes, planos generales, planos de dos personas, planos medios... Por lo tanto, si ya sabemos, si hemos elegido con anterioridad el tipo de tráiler que queremos, ya sabemos qué tipo de planos tenemos que grabar. Si yo quiero hacer este tráiler, no voy a grabar primeros planos ni primerísimos primeros planos. Grabaré lo que el, el tráiler me marca. Bien, en la parte derecha, eh, perdón, en la parte izquierda tengo los vídeos que voy seleccionando. Si veis, me marca con dos barras amarillas la duración de ese, de ese plano porque en la parte derecha me marca también cuánto dura cada plano. Entonces yo puedo ir moviendo la barrita de izquierda y derecha para elegir y arriba veo qué parte del vídeo voy a añadir. Eh, vamos a añadir vídeos. Como veis era muy fácil, para añadir un clip al tráiler solo hay que presionar el, el botoncito más que aparece al seleccionarlo y una vez que ya lo tengo eh, le doy al botón hecho y aquí puedo ver el resultado final. Vamos a verlo. Bueno, vosotros lo veréis con sonido. Después en la parte de abajo el botón central cuadradito con una flecha os da varias opciones. Como pueden ser convertirlo en una película si elegís la opción iMovie Theater. O podéis guardarlo como en la, en la fototeca si le deis la opción guardar vídeo. Y esto es todo. Hasta luego.